Ajá. que supuestamente supuestamente los empleados los empleados del comedor económico están enfermos y no están tapando ahí está la información señor Juanito Antigua si los, enferme, eh, los, los, los que sirven comida en el comedor económico están enfermos es bueno que usted aclare eso bien, escuchen ¿Sí? esto gracias por tu llamada miren, escuchen esto, disculpe que le esté tomando la llamadita escuchen esto, es para beneficio de ustedes que por ahí apareció un gurú diciendo que en Corea no hay ningún Corea. La base militar que está en Corea del Sur, en la guarnición de Daegu, realizó la siguiente prueba. El equipo médico de los militares estadounidenses desplegados en Corea del Sur, como estaba entrando una gran cantidad de militares, hicieron lo siguiente, el siguiente experimento aprobado por sus médicos. Los guardias de seguridad... Detienen a cada visitante, le ofrecen un pequeño algodón humedecido con vinagre y de acuerdo a lo que explicaron, eh, el ah. síntoma para un 30% de los pacientes con caso leve de pérdida de olfato, anosmia se llama eso. Una persona que no tenga síntoma, que esté asintomática, usted le va a presentar ese algodón con vinagre y si él no puede detectar el vinagre en ese, claro está, cada vinagre usted tiene que botarlo después que lo use. Eso quiere decir que tiene grandes posibilidades ya de tener el virus incubado. ¿Qué prueba hicieron esto de la anomia o la pérdida del olfato? De acuerdo a estos estudios, el 66%, 66 de los pacientes de COVID-19, oigan bien, casi un 70, sufre de anomia previo. Cuando están asintomáticos se le va el olfato. Entonces los guardias, miren cómo lo estaban haciendo al entrar, a esta base, y eso fue publicado en un documento científico para que ustedes lo tengan, en la guarnición de Dagu, Corea del Sur, miren cómo lo están haciendo ahí, yo se lo voy a acercar y ustedes lo van a ver ahí, miren cómo están, le van a oler el... el, el? No, pero eso es otra cosa, escuchen esto para que sigan aprendiendo. Ya hay que tomar la temperatura, porque cuando una persona ya tiene la fiebre, se le va el sabor en la boca, ya está positivo y tiene una sintomatología que es diferente a esta. Es cuando está asintomático, sin síntomas. ¿Qué dijeron ellos en este experimento que hicieron? Que para iniciar, el 66%, casi el 70% sufre de anomia o pérdida de olfato. El New ya publicó esto en Corea del Sur. Y la anomia, que es un síntoma establecido recientemente, los médicos detectaron que muchas personas solo presentaban este síntoma sin tener la nariz congestionada. Porque, ¿qué sucede? Si usted tiene la nariz congestionada y agarra sal, como usted dice mucho, o sea, la gente en la nariz, usted está llevando los virus de la nariz a la garganta y de la garganta a los pulmones. ¿eh? Entonces, por eso es que hay que detectarlo en este sentido. ¿Qué dijo el director? Otto Rhinolaringólogo. Alain Corré, del Hospital Rochy de París, atención, junto con su colega Dominique Salmón, del Hospital Du de Calais, atención, que el 60% de los pacientes con anomia eran 90% positivos. O sea, que tienen un 90% de probabilidad de que ese diagnóstico sea correcto y usted lo puede aplicar en su casa. La pérdida del olfato parece ser un síntoma. Patonómico, es decir, que por sí solo establece un diagnóstico. Estoy dándole lectura porque esto es un científico que lo ha escrito un médico. Me lo mandó otro científico, mi amigo, el doctor Reynoso. Y yo estoy orientándolo a ustedes. Él siempre me envía artículos como este de última hora. Esto se aplicó solamente a partir del lunes. ¿eh? Y miren cómo ya ha corrido. ¿Qué recomienda? Si ya usted, sin síntoma, le va a oler un algodoncito cargado de vinagre. Y Usted tiene esa anomia, no tiene sensación de olor, tiene que ponerse una mascarilla porque es probable un 90% que usted sea portador del COVID-19. No lo digo yo, lo refiero a esta, a esta universidad, la Universidad de París, el Hospital Rochie de París, el director naringólogo, Alain Corré, porque estoy dando pre de definición precisa y concreta de este estudio dice que hay que aislarse dentro de la misma casa y usar mascarilla dice este estudio que el virus SARS-CoV-2 es atraído por los nervios cuando penetra en la nariz ataca el nervio olfativo y bloquea las moléculas del olor explica Correa. y ese es el principio para que usted comience a identificar una infección de este tipo la verdad es que el no tiene suerte. Luis Abinader va a ser un hospital y un pendejo, el ministro el administrativo de la presidencia, dice que no. Y él se lo va a llevar para la vega, Por aquí hay que dejarlo. Aquí hay que esto, esto es una prioridad. La cuestión esa que ustedes hicieron ahí afuera la fuera de la ciudad, no está funcionando la audiencia esa todavía. Buenas noches. Buenas noches, bueno, eh, eh, la, mi, mi, hermano, yo la tarjeta solidaridad no sabría decirte, eso tiene que llamar la oficina de ellos. Quisiera orientarte. Buenas noches, señora, dígame. Eh, en cuanto a lo que el muchacho dijo, una información. En cuanto a que. Sí, ya, dígame, señor, expresese. Ah, en cuanto a lo que el muchacho te dice, de, de lo de los comedor que dice que los empleados están ahí, están infectados. No, porque ahí está casi todo el peso de que hay es nuevo. Porque los viejos, casi todos estamos en la casa bueno ahí está la información dice, dice, un empleado, dice un empleado del comedor que los nuevos empleados del comedor no están contagiados y que son nuevos y que los viejos están en la casa bueno ahí está la respuesta buenas noches si sí, digamos usted saludo a Mario Minaya desde Orlando, Florida está en sintonía con nosotros gracias hermano aprovecho para saludarte Inabel Tapia en sintonía con nosotros de los Estados Unidos muchas gracias Estoni María, María Almán, Salvarización Álvarez, está con nosotros Víctor Francisco Tapia Fernández, César de Jesús, etc. Muy bien, díganme ustedes buenas noches. Entonces, tengo aquí otra información y ya con esto termino. Esta empresa, ahí está, agrocacao, le informa a sus empleados. Primero que están trabajando sin ningún tipo de protección fuera de horario. El jefe de ellos va en la jipeta, no se desmonta la jipeta, en casa su oficina tiene su secuestrado y lo tiene años trabajando sin guantes, sin ningún tipo de protección. Y los empleados incluso tienen temor porque fueron a buscar a una persona, un cacao, un servicio de cacao, y ese cliente estaba muerto y había muerto supuestamente por el COVID-19. Todos los empleados están asustados. Entonces, señor de esa empresa, ¿ustedes quieren que su empleado se muera y después la cierren y lo demanden a usted por manejo negligente y temerario? Aquí hay gente que cree que esta cosa no va a pasar, y esto va a pasar y van a salir a la luz muchos escándalos. Buenas noches, señora, dígame. Sí le escucho. Buenas noches. ¿De dónde me habla? Le estoy escuchando, dígame. Buenas noches. Comienza a hablar, mi querida. Desde el limón de dígame. Uh -huh. Es para saber si le están inyectando el mismo medicamento. Es para saber si le están inyectando el mismo Ya te, ya te digo, mi amor. No le pueden inyectar el mismo medicamento. Le... Oye, mi vida. Oye, mi vida. Oye, oye. Escúchame, escúchame, mi amor, para ver si te puedo ayudar, porque yo lo que soy es abogado, no soy médico, pero no le pueden inyectar, no le pueden hacer el mismo tratamiento a las personas porque todos tienen síntomas diferentes. Hay gente que va, eh, por ejemplo, que tiene una enfermedad previa como la hipertensión, que es cardiópata, que sufre de neumonía. Cada una tiene un tratamiento diferente. Lo que yo supongo es que el medicamento, como se llama, la, la famosa cloroquina y la hidroxicloroquina, se la están aplicando a las personas que ya dieron positivo para que los síntomas no lleguen a manifestarse en los pulmones y no tengan un paro caro respiratorio, cardio respiratorio. ¿Me entendiste, mi amor? Bien, ahí está la explicación. Buenas noches. Recuerden que yo soy abogado, no soy médico. Eso hay que preguntarle a un médico por la información que leyendo uno tiene, porque uno debe investigar. Dígame usted sí dígame buenas noches con apagón o sin apagón de joder norte seguimos aquí no se preocupe dígame usted ¿Está dígame se le cayó la llamadita nada más entendí que frente a la casa de Cheinoa. llámame otra vez amor a ver qué es lo que pasa ahí ¿Dónde <risa> Eh, yo lo vi funcionando hoy, yo supongo que estarán funcionando. Ustedes saben que se tomarán una ah. Usted sabe saben que eh, las vacaciones de Semana Santa comienzan el jueves. Ya estamos de vacaciones permanentes, no sé hasta qué día, pero yo estaba funcionando hoy, supongo que estarán funcionando mañana también. Si hay algún representante, va a su orden, que me esté viendo, porque ahora yo, gracias a este pueblo que confía en mí, como no van información de los demás, que lo que están estumbando polvo y viéndole al gobierno para cobrar anuncios caros, en lo que el pueblo se muere, y esto sigue creciendo, que a propósito vi en la nota de, de prensa de hoy del ministro, buenas noches, que él dijo que no había nuevos casos, pero sí había siete nuevos fallecimientos. Eso sería interesante saber si eran de los que ya estaban infectados, y si no eran de los que ya estaban infectados, ¿cómo hay nueve, siete nuevos fallecimientos si no hay nuevos casos? Algo que me gustaría que explicara. Buenas noches, dígame usted. Una simple pregunta. Para que ustedes anoten, muchachos, y se la hagan por mí. Eh, también explicaba él. Buenas noches, dígame usted. Buenas noches. Sí, buenas noches. Pitigo para que tengamos dos días sin internet. ¿Tienen dos días sin internet? Sí, de lo? No, Ahí está la pregunta suya para el área administrativa, que yo no tengo ningún tipo de dominio. ¿En qué sector usted vive? En el pl la Plaza del Tejar. Ahí está, la Plaza del Tejar. Atención, gente de Telenor. Eh, por favor, este, como yo, miren, es imposible. Mire, aquí yo tengo 370 mensajes. Ahí no puedo leerlo todo, mi querido. Y tampoco puedo resolver. Yo quisiera tener para resolverlo todo. Incluso quiero reiterar el agradecimiento a Franklin Romero. No ha aparecido ninguna otra figura de este pueblo. Los demás están todos escondidos en sus casas. Eh, veo en una rueda de prensa que dio ahí una entrevista el senador de aquí, que no es de aquí, eh, que ni siquiera fue capaz de auxiliar a una persona tan cercana, a un decano de la comunicación con nuestro amigo Narciso Acevedo, que estuvo clamando en todos los medios que después que murió su hermano, pasaron cinco días, ellos ni siquiera le habían hecho la prueba. porque la prueba está reservada aquí a los ricos? Y están negociando con eso, lamentablemente y fíjense ustedes que me preguntan ¿cuándo Franklin vuelve a dar comida? y esa fila larguísima de la tarjeta solidaridad va a ser la, la causa de la desgracia porque en definitiva ni le están cobrando ni le están dando la mitad apenas y cuando ya viene a comprar la gente se le está llevando el diablo, entonces este país si nosotros seguimos así en este pueblo nos va a llevar el demonio, buenas noches sí buenas me la lleve no, la gente me dijo ya, ¿sí? no, Gustavo, Gustavo Leonor, mi hermano, quiero agradecerte. Esa gente me llamó, Gustavo, de la Duarte arriba, diciéndome, Pitágoras, mire, lo primero que nos hacen llegar. ¿Qué es esto más bonito, mi hermano, tuviste, Gustavo Leonor? Eh, ojalá y